Si quieres dejar con la boca abierta a tu cliente, aplica estos tres atajos de teclado. Vas a presionar la tecla tabulador para ocultar todos los paneles. Shift tabulador para ocultar los paneles de la derecha. Y este que es una maravilla que es Control Tab en una Mac o Windows Tab en una PC. Esto es Magia Pura, te invito a suscribirte a mi canal, deja tus comentarios y nos vemos en la siguiente lección.